Pues bueno, claro. os explicaré por qué no Drama y Life, es un proyecto recuperado. ¿Qué va a ser eso? ¿Un proyecto recuperado? A que no lo parece, porque Drama y Life es una cosa muy nueva, etcétera, etcétera, etcétera. Y ha salido la nueva peli de ¿no? así que, bueno, sí que por eso no os pensáis que es un proyecto recuperado. Eso no puede ser. Pero todo empezó cuando salió la primera película de los X-Men. Yo un día estaba por aquí en el comedor bailando. Mi hermano me grababa y yo tenía lápices en las manos y estaba imitando a la vez, ¿no? bailando y así. Y bueno, era una parida, vaya. Pero luego he estado pensando y dije: mmm, Hay peli nueva, ¿no? Además de haber peli nueva. Los Dragon My Life están de moda, eso es un vídeo que hice y lo perdí, por lo tanto es un proyecto recuperado y por eso lo haré. Los proyectos recuperados son antiguos, Los Dragon My Life es nuevo. Así que ya tenéis la explicación de por qué es un proyecto recuperado, aunque no lo parezca. Eso no puede ser. Que sí que es un proyecto recuperado, no te lo creas, ¿sabes qué? Que no te escucho, blandí mucho, no te escucho, la la la la la la, no te escucho. ¿Sabes qué? Poco ruido. ¡No! ¡No digas esa frase! Poco ruido y pocas nueces. Pocas nueces, pocas nueces. Oh, oh, oh. No, no, no, no, no. ¡Mira cómo me habías dejado! ¡Me vengaré de ti! ¡Me has deshecho como si fuera la bruja de Oz! ¡Ah! Eh, ¡Me, me ¡Pero eso no quedará así! ¡Volveré a trolear! ¡Soy el troll de los comentarios! ¡Podéis verme en... Un boxing más guante... ¡Como hacer un guante de Jake el perro! Y así... Se murió el troll de los comentarios. Si os fijáis, ahora encaja todo. Sí. Yo tenía lápices en las manos, imitando a lo mismo. ¿Por qué lo tenía? Porque iba a hacer un round of life.